todo nuestro aprecio y nuestro cariño por estar con nosotros en este mi devocional diario de hoy 12 de junio y pues reciban el saludo de mi esposa por supuesto y vamos al tema de hoy 12 de junio en mi devocional diario que es Dios es luz y claro que sí Dios es luz Él es quien nos puede alumbrar del alma, la vida y Él es quien nos da pues todo, todo, lo que el ser humano pudiera necesitar. Veamos ahora en, en Primera de Juan, capítulo 1, versos 5, del 1 al 10, en la Reina Valera, también de 1960 Y aquí podemos ver en el verso 5 de este capítulo 1, de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Voy a tratar de parafrasear un poquito aquí este pasaje. Entonces, ese es el mensaje que hemos oído de él y que le queremos anunciar a ustedes. Dios es luz, sí, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese bien, si decimos que tenemos comunión con él, con, con Dios el Padre, a través del Hijo, Cristo Jesús y andamos en tinieblas, o sea, andamos haciendo las cosas mal, las cosas equivocadas entonces quiere decir y la Biblia nos está diciendo que mentimos y que no estamos practicando la verdad es que, que interesante es esto mi, mi amado, mi amada, Dios nos está llamando a que seamos honestos, sinceros que seamos rectos y que andemos en el bien, verso 7 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión unos con otros. Si andamos, ¿qué? En la luz, como él está en la luz. Entonces, ¿cómo andamos con la comunicación? Miren, todos los días recibimos correos de los problemas que hay en la familia, en el hogar, en el matrimonio, las separaciones, los divorcios y todo eso. ¿Cómo anda la comunicación? Si no nos podemos comunicar con la persona con la que comemos, todos los días bueno vamos a decirlo de esa manera con la que nos acostamos y no podemos tener comunicación ¿cómo podríamos tener una buena comunicación y una buena relación con los que están más allá? si sí, con los mismos hijos no podemos tener una buena relación con los que convivimos todos los días ¿cómo podemos tener una buena comunicación con los demás? y esto me viene también a la mente cuando me describen muchas pero muchas más de las que usted se pudiera imaginar que nos dicen en el ambiente de trabajo hay siempre problemas como dicen por allí eh, coloquialmente eh, las malas vibras siempre están allí y que hay eh, disgustos y hay chismes y hay contienda y hay celos y un montón de cosas quiere decir que entonces si nosotros estamos en la luz tenemos que tener comunicación con los demás y, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la verdad no está en nosotros. Nos engañamos, nos engañamos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia. De todo pecado, si sí estamos en Él. Pero si no estamos en Él, pues entonces el Señor Jesucristo no puede hacer nada. Porque Él ya lo hizo, pero nosotros no estamos en la obediencia y no tenemos la comunión con la luz que es Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, dice en el verso 9 Si confesamos nuestros pecados ¿Qué dice la escritura? Dice que Él es fiel y que es justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no, no, no está en nosotros Tenemos que reconocer nuestros errores Nuestras faltas, nuestros pecados tenemos que reconocer que nos equivocamos, tenemos que reconocer que necesitamos de la perfección de Dios en nuestras vidas a través del amor y el poder de Jesucristo en primer lugar que nos limpie de todo pecado y en segundo lugar que nos santifique a través del Espíritu Santo y todo eso va a venir cuando existe la buena relación con el Padre a través de las Escrituras a través de la oración y esa comunicación que podemos tener con Él de esas dos maneras leyendo, llorando, y orando y leyendo y teniendo esa relación espiritual con el Señor para que nuestras vidas puedan ser más santificadas tú y yo lo necesitamos sí, tú y yo lo necesitamos no quiere decir que yo más que tú ni que tú más que yo ambos lo necesitamos igual ¿por qué? porque Dios también te quiere usar a ti para su honra para su gloria y para su alabanza Él nos quiere usar también a nosotros y quiere usar a cualquiera esté dispuesto a estar en él y con él. Oremos, oremos y busquemos el rostro del Señor, pero nunca nos olvidemos de las sagradas escrituras y nunca nos olvidemos de orar, de meditar en el Señor. Padre, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos en este momento. Cuánto anhelo, Señor, de que esta pequeña oración que vamos a hacer pudiera Hacer un buen eco en todas y cada una de las personas que ven y escuchan estos mensajes. Y que a través de ellos, Señor, nos llenemos de amor por nuestro prójimo. Y que en lugar de criticar, y que en lugar de, de decir cosas malas, eh, contrarias a las demás personas, que podamos amarles. Y si algo están pensando mal de nosotros, perdonarles. Y que si nos critican, Señor que no los tomamos en cuenta porque están en un error. Y Padre Santo, y que de esta manera podamos vivir y convivir con el resto de los seres humanos de esta tierra, empezando desde nuestro propio hogar, con nuestra familia, con nuestros familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o de labor, o con los empleados, según la con condición de cada uno de nosotros, Señor. Pero Padre Santo, que en todo busquemos siempre de honrarle y glorificarle a usted, para la gloria del Padre en Cristo Jesús, amén, amén, amén. Mi amado, mi amada, espero que la bendición del Altísimo llene tu vida y que esa sea derramada sobre los tuyos, para la gloria del Padre en Cristo Jesús, amén, amén.